Buenos días, estamos en el parque de nevados, otra vez, otra ruta, eh, vamos a ver otro nevado, sorpresa entonces estamos ya a 3615 se siente un poquito de frío nada grave eh, bueno la verdad estuvimos eh, 50 kilómetros 50 eh, un, en eh, carretera destapada obviamente no esto no se puede hacer en un carro normal nosotros como pueden ver tenemos alquilado un camioneta un Land Rover parte eh, el plan que tenemos después les muestro cómo es en la empresa y lo bueno que es y bueno eso es Pues mañana es cuando vamos a ir al Nevado Santa Isabel. Pero el día de hoy el plan es aclimatarnos un poquito y venir a aprovechar a ver la laguna verde. Miren así, es la montaña, no se alcanza a captar la cámara. Ese es un paramillo. Se llama... Paramillo del Cisne. Paramillo del Cisne. Y paramillo es que fue antes un Nevado. Fue un glacial nevado. Fue, fue un glacial nevado, pero pues ya no. Acágua hasta 1954, El glaciar del Cisne. Exacto, entonces ya se vuelve para mí yo. Y hoy nevo y entonces se ve un poquito de nieve allá. <risa> laguna verde, pero hay mucha nieblina, esa es la laguna verde, y hacia allá queda el nevado Santa Isabel, lo acabamos de ver, pero para tomar una buena foto necesitamos que el cielo esté azul para que se vea el contraste de la nieve, bueno estamos ya a 4.400 básicamente, Tenemos una temperatura de 6 grados Un poquito frío, pero no tenemos gorro sí, Pero frío. ni guantes de ahí, pero estamos bien, la verdad, se puede manejar ¿Qué tal Margaret? Super bonito, vamos a ver el Santa Isabel Antes de que se nublara esto Hola, buenos días Saludando por aquí Bueno, ya amaneció les voy a contar más o menos qué es lo que estamos haciendo. Eh, bueno, nosotros cuando fuimos al Nevada del Ruiz conocimos a un guía eh, que nos ofreció este servicio que estamos tomando nosotros. Nosotros llegamos ayer y eh, la idea era quedarnos, llegar ayer, ir a hacer un recorrido para climatizarnos e ir a ver una laguna y eh, regresar aquí, quedarnos en la noche, descansar y luego hoy madrugar e ir a ver el nevado de Santa Isabel. Eh, bueno, esta persona nos ofreció este servicio. Eh, nosotros le vamos a dejar aquí los datos por si ustedes quieren contactarlo. Eh, entonces, bueno, ya eh, ayer llegamos eh, de, hacer, de, ver el, de hacer el trek y nivel a Laguna Verde. Y les quiero recomendar la ropa adecuada para venir acá. Eh, vénganse con ropa impermeable, eh, pantalones térmicos, gorrito, eh, pónganse ropa por capas y también una recomendación súper importante, inviertan en unos muy buenos zapatos porque nosotros pues lamentablemente no, no, no hemos invertido en unos buenos zapatos y se nos mojaron y entonces eh, pues eso no es muy cómodo para hoy ir a hacer el trekking entonces les quiero recomendar eso y bueno, esta fue la habitación. Y bueno, lo bueno fue que este calentador nos secó un poquito los zapatos. Pero bueno, esta es la habitación. Súper cómoda. Y este es el baño. Entonces ya estamos listos para ir a hacer el trekking. Vamos a subir a 4.800. Si no estoy mal, después les corrijo si, si no es esa la altura. 3, y 1800. aquí... 1800. Y aquí dormimos a 4000 metros. Nunca habíamos hecho eso. Es frío. Y sí se siente. Es un poco frío, pero bueno, estamos bien. Se pudo manejar y bueno, estamos ya... Para empezar. Vamos a desayunar y nos vamos. Sí. Entonces ya saben, aquí les vamos a dejar los datos por si quieren contactarlo. Es directamente con parques nacionales, porque recuerden que ellos tienen que tener el permiso para poder hacer este tipo de, de, de, de aventuras. Bueno, ya estamos listos para empezar a hacer el sendero, hacer el trekking. Está lloviendo, como pueden ver. Nora, ¿qué nos recomiendas? Bueno, lo recomiendo que vamos despacio, una buena respiración, tomar agüita, y que se disfruten el paisaje. Sí, eso, buenísimo. eso vamos a hacer. Así es. Bueno, estamos ya, que digo? Unos 4.160. Tenemos ramero blanco. Y el oler esto ayuda a manejar la respiración y se siente mejor, como chévere. Bueno, ya estamos en Superpáramo. La vegetación es totalmente diferente, una altura de 4.265, según mi altímetro. Y pues vamos bien, ¿cierto, Margaret? Sí, vamos bien. Lo importante es hacerlo despacio, no parar tanto, pero sí irlo haciendo despacio y tener momentos de descanso, pero no muy seguidos, porque también eh, pues el cuerpo se va, se va enfriando, ¿no? Y nos nevó, qué felicidad, miren, miren, nos nevó, entonces puede ser que encontremos nieve, encontremos el nevado blanco, blanco, blanco, blanco, listo, tenemos 4.225, ya vemos nieve, una pendiente un poco dura, pero fuerte. Pero estamos contentos, debemos estar en una hora en más nieve. Al borde de nieve. Tienen que venir preparados mentalmente que no es fácil. No es fácil. Vénganse con zapatos súper cómodos y con la ropa adecuada, como les dije. Eso les va a hacer más fácil el trekking. Así es. Ay, qué estamos muy felices. Está, mira el clima que está haciendo, está espectacular la pista, se me está congelando la boca, las manos, pero estamos muy felices con Nora, muy felices con Nora, excelente guía. ¡Suscríbete Que ven aquí son huellas de pajaritos, qué hermosura, miren, huellas, huellas de pajaritos, ay, qué hermoso. Ustedes no lo podrán creer, pero todavía no hemos llegado al borde de nieve y el día tan espectacular que estamos teniendo acá, estamos muy felices. Hermoso, hermoso, tienen que venir antes aquí el. Nevado Santa Isabel dice que le quedan aproximadamente de 4 a 5 años Aprovechen Para que se termine de hilar Entonces vengan a visitarlo por favor Y pueden tener un día tan espectacular como el de nosotros Vengan, espectacular Pues mire, sí señores, llegamos al borde de nieve nos subimos los 100 metros más, allá es el borde de nieve, pero como tuvimos un día tan espectacular, lo tuvimos desde abajo. Divino, divino, divino, estamos felices, muy felices. Bueno, este es el borde de nieve antiguo, obviamente con las cosas ha cambiado por el calentamiento global. Pues es complicado, pero aquí básicamente es nieve, y tenemos hace tiempo nieve, bien contentos. Llegamos, llegamos a la meta, bueno no, pero llegamos, o sea, lo que hicimos, aparte que el clima está súper difícil, miren, yo casi no puedo ni hablar. Básicamente tormenta de nieve, poquito, ¿no? Ajá. Bueno, y eso es todo por el video. Esperamos que les haya gustado, que les hayamos entregado unas vistas hermosas de este nevado. Vengan, vengan preparados, ya les he dicho. Y disfruten el paisaje, porque lo más importante de venir acá es disfrutar todo el paisaje. No se les olvide suscribirse a nuestro canal Viajemos Más y activar la campanita para que les notifique cuando subamos video. Y seguirnos por Instagram, como estamos como Viajemos Más Col, todo pegado. ¡Chao! ¡Hasta la Chao. próxima! ¡Chao!